Este es el segundo método de trucar un servo de rotación normal a rotación continua. Las modificaciones mecánicas son exactamente las mismas y bueno, este es el método que se llama de las resistencias, porque simplemente se trata de los cables del potenciómetro, cortarlos y sustituir el potenciómetro por dos resistencias fijas, que aquí, bueno, pues lo he puesto... A lo bestia, pues para que se vea bien, son los, los tres cables a los que venían las, los, el, el potenciómetro, donde llegaban a la placa de control del, del servo, He soldado dos resistencias, en este caso de dos k porque simplemente lo único que tienen que hacer es en los, a los dos lados ser exactamente iguales, así es como se consigue que el, el servo quede en estado de reposo en una posición centrada y luego pues con el mismo sketch cargado solo he cambiado el módulo Tinker para que sea más un poco más sencillo de, de manejar y podemos hacer lo mismo, hacerlo girar en un sentido se puede variar la velocidad se puede también detener hacerlo girar en el otro sentido Y yeah.